Yo soy María Alejandra Almeida, soy escritora de literatura infantil y juvenil y también abogada con énfasis en su trabajo en niñez y adolescencia. Eh, una persona que ama, ama los libros eh, y que empezó a amarlos desde temprana edad gracias al gusto que me infundaron mis papás, mis abuelitos, pero sobre todo la enorme biblioteca de mi papá y que para mí fue el primer lugar donde pude acercarme para disfrutar de los libros. Eh, tengo dos libros que para mí han sido muy importantes, eh, muy especiales. Uno de ellos es La historia interminable de Michael Ende. Y el otro es eh, Oliver Twist de Charles Dickens. Cuando tenía 10 años, más o menos, estaba en sexto de básica, leí Caminantes del Sol de Edna Lo recuerdo mucho porque fue un libro que terminé en tres días. Entonces estaba maravillada de que lo haya terminado tan rápido. Y, y yo era de las personas que alzaba la mano y le decía a la profesora, ya terminé, y ella me decía, por Dios, María Alejandra, no dirás lo que pasó porque estamos intentando capítulo con capítulo ir avanzando con tus compañeros. También la Biblioteca Secreta de la Escondida de Leonor Bravo me encantó. Lo leí también cuando tenía 11 más o menos. Me maravilló mucho la idea esta de la hacienda, que es algo que luego yo yo tomé y retomé mis historias. La infancia es la, una de las etapas más bonitas de la vida de un ser humano. Verles a los niños es, es ver esa libertad que tienen para, para sentir. No, no, no están atados a muchas cosas, entonces sienten con mucha fuerza, le disfrutan con mucha fuerza de todo, perdonan muy rápido, porque para ellos hay cosas que no entienden, no entienden las guerras, no entienden por qué la gente se enoja por ciertas cosas. Las cosas para ellos son simples. Y claro, luego cuando van creciendo, se vuelven adolescentes y empiezan más bien a tomar posturas. Es una etapa distinta, pero que en las dos se puede disfrutar la literatura de, de, de diversas maneras. Como yo leía desde tan, tan chiquita, y en cierto momento después de leer tanto, eh, me nació la necesidad de empezar a contar mis propias historias. Tengo un recuerdo muy especial con un, un, un, un, un cuento específico que fue el primero que escribí, que se llama Tu reflejo lo dice todo, que tenía 11 años, ya cuando lo terminé, le di a mi abuelito, entonces él estaba tan emocionado que lo mandó al, al periódico local era el diario La Verdad de la ciudad de Ibarra, que lastimosamente ya no existe, y decidieron publicarla. Luego vinieron cientos y cientos de hojas escritas en, en la computadora. A mano me parecía muy difícil porque tenía muchas ideas, siempre fue una persona de muchas, muchas ideas que se mezclaban. Más o menos ya después de haberme graduado, eh, decidí terminar una de terminar una novela, pero. Y luego escribí una siguiente novela, que sí fue la primera que publiqué, que es La Habitación Secreta. Eh, yo entré a estudiar Derecho en la Universidad Católica, y una de mis profesoras era María Eugenia Lazo, que se dio cuenta de que yo sabía narrar y me lo mencionó. Entonces yo le dije, yo tengo un manuscrito que me encantaría de alguna manera publicarlo, presentarle a algún editorial para que puedan considerarlo. Y fue allí como yo lo envié, quedó el manuscrito en norma y fueron los siguientes editores los que tuvieron que analizarlo y darme la respuesta de si se publicaba o no. Es un proceso que duró alrededor de tres años y fue así como ingresé al mundo editorial. Mi siguiente libro fue un álbum ilustrado al que le tengo muchísimo cariño. Se llama Titirimario. Es un libro que sacamos con Chacana Editorial. El primer libro de Chacana Editorial, eh, esta editorial independiente que le apostó a Titirimario como su primera novela infantil y con la que empezó una serie de títulos que luego expandiría su catálogo. Y es la historia del mejor titiritero de la ciudad, que al momento de perder su títere pierde su identidad y es justamente la, la idea de que eh, nosotros no tenemos que depender de absolutamente nada para ser quienes somos. Posteriormente a esto vino mi, una novela que presenté al premio Libreza 2017 que resultó finalista del concurso internacional. Entonces con la esfera dorada utilicé de escenario a uh, a la hacienda de mi abuelita materna y con Aventura en Cueva Oscura, que es otra novela que acaba de salir, es la otra hacienda, que es más bien un poquito más oscura, más antigua, que tiene otros, otros tintes, ¿no? Mis abuelitos han sido figuras eh, de mentoría eh, en mi vida y es algo que he, he desarrollado también en, mi, en mis historias. Superabuelo, la historia tiene una, una linda, linda historia, valga la redundancia, atrás de, de él, ¿no? Fui invitada por la Fundación TASE a escribir para los niños que, cuyos abuelitos estaban siendo tratados allí. Fundación TASE se dedica precisamente a ayudar a personas que están con Alzheimer. Me comentaron que muchos de ellos tienen miedo, les duele que sus abuelitos olviden sus nombres, no saben qué hacer cuando ellos olvidan sus cosas, y intenté con esta historia responder esas inquietudes y esos, eh, darle un paliativo, un bálsamo a esos dolores, mostrando que, que es algo que sucede. Ahí quise mezclar un poco este otro arte, ¿no? la ilustración, y permitir que los niños lo exploren, en el libro no solamente con la historia, sino que también puedan recordarla a partir de la, de la, del dibujo. Mis ilustradores han sido maravillosos, para mí siempre ha sido mágico poder ver las ilustraciones de mis libros porque siento que cuentan una historia que yo ni siquiera vi. Me encanta ver el producto final porque siento que están contando la historia desde su arte, que muchas veces llega, a veces más incluso a los niños, que la propia historia. Me gustó siempre la fantasía, creo que es una forma muy interesante de topar muchos temas de la realidad, desde otra perspectiva. Eh, no tiendo a escribir para una edad específica, simplemente voy escribiendo lo que, lo que me nazca, también en el tiempo que tengo ahora. Estoy muy metida en mi trabajo directamente, que es de protección de niñez y adolescencia, eh, con el tema de la mochila viajera, que es un proyecto muy interesante que permite que niños de sectores de escasos recursos y de, en situación de vulnerabilidad puedan acercarse a la literatura. Entonces, estoy entre estos dos lados de promocionar la lectura desde como una política para niñez y también es seguir escribiendo bueno yo veo un futuro positivo sin embargo el presente uh está en un estado en el que se debe trabajar mucho. Yo he ido eh, también ingresando en ciertos espacios, por ejemplo, Girándula, soy miembro activo de, de la Asociación Ecuatoriana de Libro Infantil y Juvenil y estoy ayudando, aprendiendo, porque me encanta también lo, el trabajo que hacen, la Maratón del Cuento, que es un icono de la ciudad de Quito y que debería expandirse también a, otros, a otras provincias para que llegue también a esos sectores donde no, hablando de la literatura infantil y juvenil no llega. Y también es una, eh, una tarea que tienen las editoriales, Estoy muy agradecida con las personas que lograron abrirse camino frente a, a muchas dificultades, porque era un género que era mal visto, criticado, eh, considerado incluso como no literatura. Y son personas que se enfrentaron a todas estas cosas para poder darle la oportunidad a las siguientes generaciones de, de lanzarse ¿no? a escribir libros para niños, niñas y adolescentes siendo conscientes de la importancia que tienen los libros y siendo conscientes de que es, es verdaderamente literatura, y de que es una literatura que tiene que ser tratada con la seriedad del caso. Yo aprendí a amar los libros, aprendí a que fuera también el refugio donde yo voy para, para divertirme, para que, un refugio de placer, un, luego un lugar para poder eh, expandir mi conciencia, mi conocimiento, pero en un lugar siempre muy, muy amoroso.